En nuestro artículo Medicina Alternativa Complementaria en el tratamiento de enfermedades crónicas en el sur de Oaxaca, México, abordamos la herbolaria empleada por médicos tradicionales para tratar de manera complementaria enfermedades crónicas como diabetes mellitus, hipertensión arterial y cáncer. En este estudio se realizaron entrevistas a 65 médicos tradicionales de la Sierra Sur del estado de Oaxaca. El uso de plantas para el tratamiento complementario de enfermedades crónicas se ha dado de manera ancestral en nuestro estado y demás comunidades de México. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene un estimado que el 80% de la población mundial utiliza rutinariamente la medicina tradicional para satisfacer sus necesidades en atención primaria en salud. Dentro de nuestros resultados encontramos 52 especies que se emplean para controlar la diabetes mellitus tipo 2, 49 para regular la hipertensión arterial y 37 más como tratamiento alternativo para diferentes tipos de cáncer. Es importante señalar que en el momento de la entrevista se preguntó si estaban transmitiendo estos conocimientos zapotecas ancestrales que se tenían y ellos nos dijeron en su gran mayoría que nos están transmitiendo, puesto que las nuevas generaciones no se encuentran interesadas. Los resultados de esta investigación revelan la importancia del uso de la medicina alternativa complementaria en las comunidades grados de marginación, por lo tanto se plantea la necesidad de implementar estrategias que permitan la acción oportuna para preservar el legado de los conocimientos tradicionales es necesario tomar medidas que permitan promover y aumentar la difusión de la medicina tradicional y complementaria en todas las comunidades en las que aún existe un legado ancestral de estos conocimientos como lo son las comunidades de la Sierra Sur del Estado de Oaxaca. También se deben proporcionar estrategias para promover el correcto uso y la conservación de los recursos naturales para así poder contar con estos tratamientos alternativos, complementarios, en futuras generaciones. Y recuerda, conservemos nuestros recursos naturales, no solo de la Sierra Sur del Estado de Oaxaca, sino de todo México, que son un patrimonio para nosotros. Gracias por su atención.